Hola, hoy en mi canal de Youtube veremos esto que suelen tener muchas prendas primero me gustaría saber qué pensáis vosotros que es, yo ya lo sé obviamente Puesto, esto de Wild, es el canal de Youtube, aunque la eleva es un poco pequeña bueno vamos a ponerlo aquí es obra Wild pues esto puede servir para dos cosas normalmente puede poner la talla S la talla S talla M talla 8 este es uno especial que es la talla A y es un 8 se ve muy bien pero es pequeño a 8 y también pueden servir para poner el precio. Esos no tengo. Y tengo aquí uno que no sé muy bien para qué sirve. Pone SG, Segovia. No sé por, no sé por qué. qué. Es lo que me cabe a mí la vida? ¿Qué, qué es lo que indica. Son fáciles de romper. Mira, se han roto. Se rompió fácil. ¿Pueden? Se pueden poner así en fila, mira. Juntando dos. Así estaría roto. Es fácil de que se rompa así que es muy difícil Bueno, pues Si tenéis alguna cosa que añadir O alguna opinión, no, no importa Lo ponéis en comentarios y lo sacaré En el próximo vídeo Si me queréis contar alguna cosa O alguna cosa que queréis que ponga en el próximo vídeo Solo tenéis que decírmelo bueno. Y porque está un símbolo de Wild De Halloween Porque estamos casi en Halloween Y este vídeo lo he hecho en esta época y le he puesto así. ¿no? hay he mucha iluminación, pero estamos a oscuras en realidad. ¿eh? ¿Ves? Bueno, esa es la delativa. Y la camioncita que tanto nos gusta. Esta de... Sus, sus suscríbete. Y dale like si quieres. Sus, suscríbete. Coméntalo si quieres. Sus, sus, suscríbete. Mira más vídeos si quieres, sus, sus, suscríbete, coméntalo y lo hablaré, quieres, sus, sus, suscríbete. Adiós y hasta el próximo vídeo.